Tú crees que yo no canto, te lo demostraré, porque yo soy el que canta, el que canta más, tú sabes. Yo soy el que canto y tú solo te dedicas a criticarme, pero sabes que yo a pesar de eso seguiré adelante. Yo me dedico a cantar porque es lo que me encanta a mí y no sé por qué tú me criticas. Si yo solo quiero hacer mi sueño realidad, yo me dedico a cantar. Y es lo que a mí me encanta, es lo que a mí me gusta. Y tú solo te dedicas a criticarme. No entiendo por qué tú me criticas si sabes que yo solo quiero hacer mi sueño realidad. Mientras tú estás ahí diciendo que no puedo cantar. No sé por qué tú haces eso, no sé por qué será. Tú. Quieres hacer lo que yo hago, al ver que no puedes, dices cosas malas de mí. Tú quieres hacer lo que yo hago y al ver que no puedes, dices cosas malas de mí. A mí lo mismo me da lo, lo que tú digas, sabes que a mí lo mismo me da lo que tú digas, lo que tú pienses de mí. Sabes que yo soy el que canta y le demostraré al mundo entero que canto, porque sabes que eso es lo que quiero, mientras tú que solo te dedicas a hacer comentarios y opinar, opiniones que tú no sabes ni lo que dices, que tú no sabes ni lo que hablas. Sabes que yo soy el que canta y te demostraré, porque sabes que yo soy el que va a meterle a esto. Uh -oh, soy el que canto. uoh. Uh soy el que puede, oh, tú conmigo, no puedes compararte, tú conmigo no puedes compararte, no me compares contigo, que yo soy diferente a ti, yo soy diferente a ti, tú no puedes conmigo, sabes que lo que a mí me gusta es cantar, y si a ti te gusta bailar, yo no puedo decir nada de ti. Y si a mí me gusta cantar, tú no puedes decir nada contra mí porque sabes que es lo que me gusta, sabes lo que es o lo que quiero. Tú sabes que a mí no me asusta nada porque sabes esto lo que quiero. Yo, let's go. Baby, contigo quiero estar. Sigue bailando así. Eso es lo que me encanta a mí Mami vente para acá Que yo te voy a dar toda la noche entera Mami vente para acá Que contigo quiero estar Tú me vuelves loco Con ese meneo y meneo Tú me vuelves loco Con ese meneo y meneo Sabes que te voy a dar Toda la noche entera En esta discoteca Tú y yo la pasaremos muy bien Tú y yo estaremos Hasta el amanecer Sabes que yo soy Nicky, más el que te va a dar más y más Baby, tú sabes, así que tú no sabes lo que yo quiero Es solo hacer mis sueños realidad, tú sabes